es la hora de darles las gracias tanto a ellos como a todos ustedes desde luego es una satisfacción formar parte de unas hermandades como la penitenciaria del Santísimo Cristo del Espíritu Santo y la cofradía de la Virgen de la Concha, puesto que logramos eh, a través de todos ustedes y todos ellos ser solidarios y al mismo tiempo ser alegres estamos aquí para disfrutar, no para sufrir y al mismo tiempo estamos para ayudar a los demás y hay un hecho importante que de no quiero dejar de pasar. Los que están en el escenario no solo han actuado gratis, sino que han pagado su entrada. Entonces es un ayudar sobre todo al hogar Madre Bonifacio. Están dando aproximadamente 150 comidas diarias a personas necesitadas. Nosotros el año pasado logramos servir 12.770 desayunos y este año necesitamos superar esa cifra. Tenemos una urna a la salida. Si alguien puede, pues le deje una moneda, deje un billete, lo que puede. Y siempre nuestros actos terminamos de la misma manera, Hoy queremos personalizarlo en el gran artífice de este acto. Ha sido eliseo, ha sido una satisfacción de este a él y nosotros simplemente le podemos ofrecer algo muy simple. Es una foto de Zamora, eh, muy bella. De espero que de la guarde, la conserve y se lleve como recuerdo de este acto. Por pues si se me olvida algún ratito Zamora, me la pongo delante y ya está. Ya no se me olvida ni un segundo. Muchas gracias. Ahora sí, ahora mismo va a sentir. Gracias. Ah, el... os veo muy sentados, ¿no? O sea, ahora sí que tenéis que cantar, todo. bueno, ya lleváis cantando un rato. Es la rumba Al Cairo, curioso, ¿no? Por el, un género que se extendió y todavía se cantan muchas en, en Asturias, y, ¿sí? bien digo, en Cantabria, en Galicia. Y aquí es, mira, vale. no, vamos a ver cómo está hablando la guitarra. S se está sentando hasta, hasta la hora de pico no se ha sentido es muy fácil para que no lo sepa. ¡Le, A ver. le un momento, le le le le le le le le le por La rumba, la de Cairo, la rumba la rumba Cairo, la rumba la bailo el ¡Ay, le le le Tanto bueno le das, salero y más salero, salero y nada más. Ay, le, le, le, le, le, le, le, le, y esa cara pinturera, con esta palmita blanca vas anunciando la guerra. Ay, le, le, le, le, le, le, le, vas al borro niña la gente del lugar ay ay con eso de nuestro con eso de nuestra eso del estraferlo todos se quieren casar ay le La rupa lava y lo yo. Ay, le, le, le, le, Eso, Pablo, porque te quiero, si no. ¿Qué empezamos. ¿Qué pasa que no tenemos nada que hacer Ahí vamos. A ver esa salsa. revestir todo el mundo. Hay que estar muy atento porque tenéis que cantar lo que yo cante. Yo me quería casar. Yo me quería casar. Con un poquito de. Ordeo, con un poquito de. Ordeo. Y mis padres me querían. Y mis padres me querían. Mojita de un monasterio. Abierto, salieron todas, todas las monjas, todas vestidas de negro, todas vestidas de negro. Con, las velas encendidas, con las velas encendidas, que parecía un entierro. Que parecía un entierro. Me cogieron de la mano, me cogieron de la mano, y me metieron para adentro me, pa me sentaron en la silla, y me cortaron el pelo, me quitaron los pendientes, me quitaron los pendientes, los anillos de mis dedos, los anillos de mis dedos, pendientes de mis orejas. De lo que más sentía yo Lo que más sentía yo Era mi mata de pelo Era mi mata de pelo Cuando voy a misa que Dios me perdone No pido la vista donde están los ojos Casadita sí, eso sí, monja no, eso no sonó? La culpa ni madre que no me casó Con lo que por no que quería yo Con lo que por no que quería yo no que morí, no que quería yo.